<Hola>! 비벤 비벤이 도스> 비벤이 도스. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 평일인데 조금 짧은 여행을 알려고 해요. 잡 빌리고 어디 갈 거야? 어디 갈 거예요. 근데 네. 계획은 없어요. 네. 일단 짜는 빌리고 음. 다른 계획은 진짜 없어요. 근데 여섯 시간만 빌렸으니까 엄청 짧은 short trip. 갑시다. 갑시다. Go. Go. Go. Miren, ya llegamos al lugar donde vamos a rentar nuestro coche y se llama Nico Nico y me da mucha risa porque el nombre significa sonríe, sonríe y el logito está todo cabo ahí. Chicos y ya estamos aquí en el coche. Hace mucho tiempo que Hayatito no maneja. Así que está un poco asustado. Y por cierto, maneja como viejito, eh. ¡Vámonos! Vámonos. mandé un punchón <분청했지. susurra> de Sí, 일단 어디 가야 ¿Qué chana? ¡Navi hizo! ¡Chon, choni! ¡Chon, choni! ¡Chon, choni! ¡Chon, choni! ¡Chon, choni! ¡Chon, choni! ¡Chon, choni! ¡Añín, gótkatte! ¡Añía! ¡Maneja como viejito, se los juro! ¿Qué como viejito. Hidari Ok. Hidari Yes. yes. <risa> ah. Oigan, y el motivo por el que hoy hemos rentado un coche es porque la verdad yo últimamente he estado súper estresada. Tengo algunos. Problemillas personales que estoy esperando se resuelvan en las próximas semanas. Entonces, para distraernos y para que yo me relajara un poco, decidimos rentar un coche. Es la primera vez que rentamos un coche nada más para tener así como un viaje de un día. Así que qué interesante. ¿Qué wow. ¿Bandu? Yes. Wow. wow. Oigan, qué bonita está la carretera. Wow. 여름에는 뭔가 삿을 깎거나 이런 것들은 없는데, 그 leaves 너무 이쁘잖아. 아하. 좋아. 우리 그런 거 보러 갈 거야. 아, 좋아. Chicos, y es la hora de alimentarnos. Así que hemos venido al Mos burger. Es una cadena de hamburguesas de aquí en Japón. Yo no he caído. Es mi primera vez en esta cadena de hamburguesas japonesa. Y oigan son muy pocos los negocios en Japón que tienen drive through. Este es uno de los pocos que lo tiene. Uh, Momomola. Mm -hmm. Eh, to, teriyaki chicken burger. Hai, teriyaki chicken burger. No, pote to S drink set de. To roast cut burger. Hai, roast cut burger. No, pote to S drink set. Hai, pote to S drink set. No, Neron Soda. Pero soda, ¡Qué bonito! ¡Qué Disculpa. ¿La pido, la Rápido, <cantado> Rapid, rápido. Rápido, rápido. Por favor, rápido, rápido. Sí, sí. Quiero, quiero, yo quiero comer hamburguesa. Sí. Es que es posible que te haya un desayuno mix miren pedimos papitas fritas pedimos también nuggets y pedimos cada uno una hamburguesita miren y el empaque tiene monitos kawaii Buen, buen provecho, buen provecho. Ay, bu. Está buenogran. No está. Hace un tiempo, ¿no? ¿Pero de cómo chaca? El bono, un chic. da chaca, pizza chaca, Hamburger chaca, ¿voy a chaca? a la playa ah, ¿Nuestra playa? Llegamos a el lago yeah. Y hemos llegado a nuestro primer destino del día, este train que está aquí en medio de la nada, en la carretera Miren, y es esta fuerza, este train que está ahí en el mar Está, se los juro, en medio de la carretera. Nosotros veníamos de por aquí. Y aquí está el shrine. Hayatito pidiendo un deseo. ¿Qué ¡Wow! Chicos, y les presento el área rural o el campo en Japón Está muy lindo Muchas montañas, las casitas, se me hacen muy bonitas. No un mountain. Coachy. Very peaceful. No muy mm. pequeño. Y miren, esto es lo que venimos a ver, arbolitos. Me acabo de enterar, pero miren qué bonito. Wow. 와우. 날씨도 진짜 좋아졌고. 응. 대박. 다니야, 겨울년 알아? 응. 한국 드라마. 응. 엄청 옛날 한국 드라마. 아, 스페인어로 알아? 아, 소녀의 미코라소. 이게 2003년인가? 네. 만든 거? 옛날 거. 있잖아. 응. 근데 거기에도 뭔가 이런, 뭔가 남들? 응. 나온다고. 응. 근데 그 드라마가 일본에서 엄청 유명해서. 응. 그 드라마가 나온 후에 여기도 더 뭔가 유명해졌다는 얘기 들었어요. 오 와우 너무 이쁘다. 와우 리플레쉬. <립래쉬> <립래쉬> 네 너무 추워요. <취원해요>. 네 <립래> 그치. 아이고 한번 사진 찍을까? la última parada del día vean este hermoso paisaje wow wow hayatito como agua muy Amigos. les estaba diciendo que ya vamos de regreso a la casa ya se acabó nuestro paseo espero que les haya gustado nuestro video y nuestra cita de 6 horas en el coche adiós, ¡Adiós! gracias ¡Adiós! por ver